La reciente sentencia es sobre el caso de la magistrada Estela Comto es muy importante debido a que manda un mensaje de que la violencia contra la mujer se presenta en muchas esferas. Es independiente a qué nivel socioeconómico tiene la mujer, a qué nivel educativo, a su origen, etcétera. Y esto muestra cómo las medidas tienen que adaptarse precisamente a, las, a la realidad de las mujeres y que independientemente de su origen, del estrato en el que se encuentre, del eh, lugar donde trabajes, siempre tiene que haber una reparación para este tipo de violencia, sin importar esas condiciones. Por otra parte, también eh, muestra la importancia del rol de los jueces frente a estos casos. Unas medidas bien tomadas y unas medidas que toman en cuenta la realidad de las mujeres, pues precisamente pre eh, permiten protegerlas adecuadamente y darles, eh, darle a, esta, a estos casos la importancia que merece. La violencia contra la mujer, muy bien lo dijo la magistrada, no es una violencia que se concilia, sino que tiene que sancionarse. Y este es un mensaje muy importante que esta sentencia está dando a toda la sociedad. Hay otros casos como, por ejemplo, en, en Timbiquí, en Cauca, donde una mujer que había sido víctima de violencia por parte de su pareja, pues tiene que recibirlo porque le dieron una, en su casa, porque le dieron una medida de detención preventiva en el hogar. Eh, y esto resulta precisamente en su asesinato. Entonces creo que todavía las medidas... Eh, no tienen una adaptación suficiente a las necesidades de las víctimas y mientras esto siga sucediendo, pues nuestra respuesta a la violencia intrafamiliar va a ser limitada e insuficiente.